¿Cómo estás, bro? Bien. ¿Cómo va todo? Ahí vamos. Nos estabas escondiendo, cabrón. Nos cambiaste de... de locación. ¿Tú ves abierto estos biscuits o no? ¿Quién sabe? No. Parece que no. Es que hay otros... Los tradicionales, güey. Los que están casi pegados a Potemoc. Ahí estábamos esperándolos. Y a todos se le ocurre marcarme a esta pinche hora chingada madre ven al volante con el escorpión Dorado. Sí, Pero señor. como quiera, fíjate, ¿Me perdón. ¿me puede regalar, por favor, una prueba de audio? Sí, uno, dos, tres, Pilata Morgan, mejor luchador del mundo, perros, eh, aunque les cueste más trabajo. <risa> Excelente, señor, por favor, una prueba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Listo, grabando ¿Qué audio. Son, ¿Qué me decías? Estas son las caretas que le ha usado con sobre a través de la transformación del pirata Morgan. Ahorita las vamos calando. Sí, sí. Si quieres vamos aquí a la vuelta a meterle la madre. Hay unos güeyes que están aquí en la esquina. A la marca. Aquí atrás. Bajamos el vídeo Como tú quieras acá. Este es de los nuevos. Yo claro. sé que estás acostumbrado al bochito. <risa> Fíjate que este. Sí, tuve, tuve unos pinches bochitos, pero yo le voy más al pinche Marquis, esos caros. El gran Qué sí, Chulo. Güey, yo tengo un 83, güey, así de estas madresotas. Chingón, ¿no? Aparte amarillo, cabrón, para que no. <risa> llamara la atención. Chula, dale, chula. dale un no para atrás, porque si no aquí te van a meter la tripa. Dale nu no, así para atrás. O pues sea, me voy para la izquierda. Para atrás, para acá atrás, para acá atrás. Ah. Okay. Sí, este, no, el pinche marquises es chulada. A huevo. No, y ahorita traigo un pinche ni sencillo que me lo acaban de desmadrar con un pinche choque. No, pues casi me lo despedoraron todo. Más pinche caros de ahora ya. Puro pinche cartón. ¡Ya lo vieron, señoras y señores! ¡El pirata Morgan está el volante con el escorpión dorado! El mejor luchador del mundo, aunque te cueste más trabajo. Y luego me quiero comprar unas cosas. Bueno, ni comprarme mis gustos. Erika, ¿puedes ver la cámara por acá? Sí. Remodelé mi departamento de Acapulco y, le, y la chava que me lo remodeló toda larga distancia. Digo, Quiero ir. <risa> me quedó bien bonito. Llévame gorriefri nuevo. No, me ha quedado. Me quedó mi departamento increíble. Qué chido. Sí, estoy muy feliz. Nicolás ya se quiere ir. Yo. Digo sí, ya ¿ver? sé qué te quieres decir. Yo, yo en cuarentena uh -huh. alcancé Viste que cerraron Airbnb también cerraron todo y alcancé, no sé cómo le hice a rentar una casa, en, y renta, en Acapulco ¿y eh, no te fuiste? Eh, sí, me fui eh, como 15 yo días me fui a como 15 días a encerrarme con mis hijos, obviamente ya con la alberca ¿cuántos hijos dos, uno de tres sí. y uno de nueve okay. entonces ya con la alberca, pues felices sí, felices. yo también me encerré en mi departamento sí. pero dije, Nicolás, mamá, necesito", aprendió <risa> a esquiar nos pasamos los 15 días mejores de la vida porque pues, la alberca <risa> tenía cloro y le dije, ya vámonos, no es lo mismo estar en línea y el recreo en la alberca, que el recreo aquí encerrado, claro. ¡vamos! ¡Gracias y señores! ¡La reina del TikTok! ¡Sí! la diva de las redes sociales! ¡Sí! la leyenda viviente de las telenovelas! ¡Sí, también! ¡Érica Mayfield sí. al volante! Ahorita voy a quitar esta mamada, ¿estás de acuerdo? ¿Por qué te te ¿Tú lo tienes, Necesito que esté aquí. de Albertano estuvo muy cagada, ¿eh? sí. la vi, Lo de, sí. de los más vistos wey, el, ¿No tiene como 19 millones, ¿No te vas a quitar el, la careta? Sí, pero primero ah, que no. me, para que me chingue, ¿Dónde chavos? ¿Qué ¿Cómo andan? Ah, ¿sí son un chingo, <risa> Sí hermano, no, un gustazo ¿Ah? Para que a ver si es? me puede mandar un saludo Un gustazo, cuídate de... una fotito, ¿Para quién? Pues, es... ¿Eh? Trabaja conmigo No, sí. este, no, no, ¿A no, ¿A, no a ver si me puse tan nervioso, sí. Sí. nervioso sí. Ya. ¿Sí? ya, pero ven, yo te la tomo, pásate de aquel lado Si sí voy a salir de fuego Imagen, una, dos Ah, me estoy tomando ya ahí está, una, dos Tripas otra más, una, dos ¿Eh? ¿No? Pues ¿Y le puede era? mandar? Bueno, nada más un... Aquí está, aquí está. antes de arrancar? <risa> pues tú dime, güey. No, no sé, güey. Es la primera vez que me voy a salir del person... Bueno, del pedo, güey. <risa> a ver qué sale, güey. Algo encerrado tendrá que salir. güey. Seguro. ¿Qué banda ahí? Sí, luego pone, ¿no, güey? Pone... Sí, güey. Sí, ¿sí pues aquí, cuando, cuando te subiste, obviamente más, güey. también la de wey. cuando calienta el Totemila. sol, güey. No, no, no, no, no, no. ¿Pero qué pedo con eso? ¿Ya lo dejaron o siguen con sus madres? ¿Qué querías? De que puedas poner la música o. otros. Ah, sitio? no, ¿Qué? me lo siguen tu tu pero ya he hecho a redes sociales otras cosas. ¿San mamones, ¡Qué pedo ¡Sus maribonadas te digo que! Pero papá, usted pase factura. Me voy a en medio, pero su Ahí tienes un hijo ¿Vas a decir, cargué a la lucha y pesaba mi hijo de poquita. ¿Cuánto pesas? Como 50. No mames. Oye, estábamos hablando hace rato de ti, güey, cuando estabas delgadito, cabrón. Estaba. Y dice, ahí otra vez por el coronavirus. A a corona, Entonces, ¿cómo? ¿Cómo hablo? ¿Cómo ¿Eh? quieres que hable? Oye, güey, como la otra vez que te dije que hables así como guarumito, Ajá. me convierto en el guarumo y... A ver. Como el chuponcito, güey, que de repente cambia favor? la voz. Ajá. Ajá. Así, güey. ¡Qué cagado! ¡Que no digo. ch... Soy ¿Sí, eh? en la lucha Guarumo, güey. No mames. No mames, si ¿Sí eres tú, wey? ¿Iron Man? Por supuesto. ¡Pinche Tony Stark! ¡Qué pedo, cabrón! Mucho gusto en conocerte. ¡Eres Itzy al volante! ¿Son más la puntita o qué? No, la puntita. ¿Qué tiene, pinche Carlitos? No estás ¿No, es pelado con la ¿Qué tiene? Sí, no no le estoy ofreciendo mi amor incondicional. Sí, es un pelado, mano. Ay, tiene temporizada. Ya, yo, yo, yo, ¿Crees que nos sale nuestra foto? Ay, cómo sí, soy bien pendejo, yeah. ¿verdad? No mames. ¿cuántos tienes tú, Alex? 39. Neta. ¿Sí. A estás, joven todavía. Es el medio que lo tienen los tres. ¿Cómo ¿No lo es más jodido? Si quieres, más pues yo te calculo no, sí, más o menos como cuarentón <risa> Un conteo, señor, ¿Un conteo? por favor. 10 o desde el 5. Desde el 5. 5, 4. Pero uno a 500. Ah, <risa> <Ay>, no mames. 1 2 3 4 5 Tineblas Junior y el Duende Maya Aluche, hermanito de Microman <risa> Eres muy famoso, eres piche, muy, muy conocido, bicho. estrella Actor retirado de chiquilladas. algo así, algo así <risa> ¡Ya lo vieron, sí! ¡Por fin se le hizo a culero! ¡Por fin le, le, le crecieron huevos a Carlitos Espejal! Y ya está! Ay, ¡Volate con el escopado <risa> <el cuadrado>. lado! <risa> ¡Ahora sí! ¡Ya valió va, va, madre! <risa> eh, vengo con el Hannibal Hector al volante con el escorpión dorado ¡Listo! ¡Eres ella! ¡Valió madre! <risa> no, ¿quién lo diría que estén llegando al punto máximo de su carrera entera? El ¡A huevo! ¡Tinoblas <risa> Junior! ¡Y luce el volante con el escorpión dorado! Yeah. <risa> Yo también voy a hacer una transformación. A ver, no mames. Y ya lo con la mancha de la edición, ve. Oh. Oh, ¡Fase 6, qué pedo! ¡Qué pedo, Alfredo! ¡A ah, huevo! Ahora no, sí si me apantallaste, gato. Ah, está cabrón, cabrón ¿no? ¿no? Estoy nervioso, lo igual que estás cabrón, tú. Ahí sí. Sí. grabando sí. todo. Eh, Marca. chale, espérate, Ricardo. ven a mí, pincho. <risa> <risa> es que tú si, también si, si, si, venías así, güey, no te vas a hacer, te me. De <risa> <risa> Cámara. ¿Cámara ¿No qué? ¿De qué? Ahí está. Vete. Oh, este está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. de los nuevos, está. <risa> ahí Ahí estuche! Ni tienes peluche ni de tu chat, tío. Sí, ¿no? Eres un pinche metrosexual. Sí, mira, no, claro, me rasgo. Qué rast... pinches mañitas la prendita a tu papá, cabrón, no pinches mañitas. <risa> <risa> Oye, tu papá. ¿Qué? ¿Qué? ¿Ya está grande, mamá? Tiene 80 años. No, ah, sí, no, sí, no, años, ya. Ya. no, no, ya. Me... Otra vez me vas, murió tu este, cabrón. <risa> Corte. Hacemos la, la, la foto, güey. Sí. Tenemos que irnos a lo que te dije. Okay. Entonces tú te quedas con Melosha y Tini. Listo, ¿verdad? Listo, ¿verdad? ¿Listo sea, rápido, ¿hacemos nada más una foto aquí ¿sí? abajo? Órale, va. ¡Peluche de las estuche! Oh, ¡Sí, sí, sí! ¡Morrito! Sí, Tú ya no tienes peluche de las estuche. Pero blanco. Ya, sácame una duda. Este... El hecho es que no es tarde en quitarme esa Yo, madre. Bueno. ¡Corte! ¡Peluche, ¡Peluche de las la estuche! estuche! ¡Corte! Fuera. Corta. Muchas gracias. No, al contrario, hermano, ya sabes. Gracias a ti. Espero que pues se haya salido cotorro. Sí, igual, güey, espero que te haya gustado. No, bien, bien. Pirata, así, como el Terrible, ¿no? ¿Cómo? Así como tu accidente lo tuvo el Terrible. Nada más que él sí tiene como el 10, creo que el 10% de... vista De vista, no o sé, a varios güeyes, al cien al, al, al caras también le dieron un pinche monedazo. Uh -huh. Al Tejano, con un pinche aguacate también le dieron la venta. No un mames. Al Tejano, en paz, descanse. Nunca no veía de un ojo los traían, pero no. No, no pero ven. Eran de mentiritas. Sí, ¿El no, el, no ven los güeyes. El último que yo era que sí, el terrible se traía, ¿cierto? Que... El terrible trae nomás también, sí, no. ve, él, él está platicando con él y ve nada más poco. No. Sí, Así mi sobrino el bucanero el otro día también le, le dieron un pinche putazo. También con una piedra y el güey andaba medio perdiendo el ojo mi sobrino también. Oye, pero a la hora de los putazos, o sea, de este pedo, de, de, ahora sí que del punto ciego, Está cabrón, ¿no, güey? Pal Está alchar, como sí. filiando. Cuando es de bolitas, sobre todo, cuando es de tripletas, ¿no? Pues fíjate que el otro día, si sí, no, no, pues no ves, no abarcas nada a la derecha, a la que viene. Sí. Me dieron un... Estaba ahí así, me cayó un pinche... Así un pinche yalazo, vergas, no lo vi ni venir. Y casi me noquea. Estábamos Ajá. los consagrados con el tejano y le digo, tejano, agárrame porque, güey, me cayó un pinche yalazo y casi me ando desmayando. ¿Pero qué, la gente que lo avienta? Sí, la gente. La sí son corticuna. culeros de repente el público, ¿no? Plazas, hay plazas, pinche gente corriente. Muy Ahí muy pasa, bien. hay plazos acá gente corriente de Oye, entonces ¿qué hacemos? ¿Te llevo o llegó? Sí, hacemos la foto aquí abajo. La foto. Es que no sé si me llegó mi chofer. Ay, espérame. ¡Ay, no seas malo! ¡Llévame! Es aquí en el Pedregal ¿y para qué sangre... Si quieres? Ah, ok. Ya la foto. Me manda foto. No hay pedo con, con tu.. ¿Con tu papá y Aluche? ¿O todo chido? No, pues todo chido. ¿Sí se conocen o no? Sí, incluso mi jefe es el que le trabaja todavía lo que es la vestimenta de Aluche a Tinieblas. Ah, qué chico. ¿Tinieblas es el dueño del. Sí, Sí, es, es el dueño del nombre de Aluche. Le había dicho un güey que si le decía a tu jefe que si hicimos una entrevista, pero... Ya no sé si le dijo bien o no, al punto es que este, mí, mi compa me dijo, no, que ahorita no quiere, no sé qué. Pues, ¿Tú crees que quiera o no? Sí, eh, sí es algo especial, pero... Pues, sí, ¿tú? creo que lo que le había dicho a mi compa era el rollo de los niños, uh -huh. ¿no? Pero, pues, güey, o sea, el, el, el, mi, mi personaje... Pues hecha desmadre, güey, ¿no? Sí. Pues, Pero no, no es como que a huevo tú tengas que decir cosas sí. que no vengan al caso para ti. Sí, sino... exacto. Sí, pues este, necesito comentarme. Incluso al rato lo voy a ver. ¿Ah, sí? Eh, le comento. Vale. Ya sí, sí, le echo un mensaje a. ¿Quién fue el que lo me... contó? Pues a los dos tienes sí, ahí a. El Yo el chaval. Eh. Les echo ahí un mensaje. Sí, para después, cuando pueda. Yo estoy grabando por temporadas, o sea, grabo así putazo de, por adelantado, ¿no? Entonces tengo ahorita varios varios ya grabados, pero estoy haciendo para que entren en la temporada, ¿no? ¿Qué, ¿Qué se, se siente? ¿Eh? Voy a rayar este. ¿Qué, ¿Qué se tío? siente ser un ¿Eh? dios? Cuidado con el Mercedes. Con la... Cuidado con el Mercedes. Mío. El mío Soy el... un dios del manejo. un oh, dios. Perfecto, sí, cabrón. Con la cadena. No por Todo la cabe carrera. en un carrito habiendo acomodar. el acomodarte. ¡Peluche del estuche! <risa> Alex, no pueden repetir eso, pero en la luz allá atrás. Sí. ¡Ah, cállate, ya ábreme! Uy, ¿no se ¿Me abres? ¡Uy! ¡Uy! Eh, no, no, ¡Tienes que abrir! ¡Me cagado. abres! ¡Uy! Ahora resulta que los dinosaurios <risa> le tiran a Las los escorpiones. escorpiones. <risa> ¡Qué cagado! No pensé que me iba a pasar también. Bájense sí, óvale, su Es que se tiene que bajar para que que que que meta. ¿Qué hago? Me sí. va a salir. Ahorita espera, a a por